De... Hola, muy buenas, un día más al canal de Tecnologiando.com Hoy vamos a hablar del Shiba Token, también nominado el Dogecoin Killer Que ha estado subiendo exponencialmente las últimas semanas en su valor Y por qué creo que es mejor que el Dogecoin y sus fundamentos También hablaremos un poquito cómo funciona esta moneda Sus próximos lanzamientos, cómo es su plataforma de exchange En la blockchain descentralizada de Ethereum Pero antes de empezar con el vídeo quiero mostraros el blog de Tecnologeando donde también subo contenido de criptomonedas y entre otras cosas de tecnología donde podréis comprobar que comento cosillas de Shiba, previamente había subido un post en el cual ahora añadiré cuando termine el vídeo aquí al final del, del post y explico detalladamente qué es Shiba Token y el proyecto en sí Así que... Nada, Dejaré el link en la descripción del vídeo También he creado el grupo de Telegram Que lo tengo por aquí eh, Ahora lo muestro En pantalla vale. Es Tecnologeando Cripto Que aparte he añadido un par de bots eh, El más interesante es este Que por ejemplo nos dice el precio Si bar ponemos barra P Y en este caso como vamos a hablar de Shiba Os muestro Shiba Ponemos Shib, envío y directamente nos da el precio de Shiba actual. Esto lo podemos hacer con cualquier criptomoneda. Aparte, depende de si ponemos barra, ya os dirá más o menos las opciones que tenéis. Por ejemplo, os puedo decir el top 10 de, de criptomonedas. El trading en 24 horas en volumen. Bueno, un poquito de información sobre las criptomonedas de una manera fácil y sencilla. Sin daros más la chapa, vamos a seguir a lo que hemos venido cómo funciona Shiba Token, nos iríamos al post que he creado ya que explico un poco resumido en, y en español lo que significa Shiba Token y su funcionalidad. Bueno, pues quería mostraros un poquito la gráfica de Shiba que como veis yo compré más o menos eh, por aquí, un precio más o menos por aquí, cuando tenía 5 ceros aún, a un 2,4 o 2,5 por ahí, cuando estaba haciendo la primera corrección de su subida exponencial. En las últimas semanas Y me quedé destacado con Hotbit, que no sé si lo sabréis Pero hackearon la plataforma de Hotbit Y me he quedado destacado con 25 millones de Shiba Sí que es verdad que subió Exponencialmente otra vez, pero No he podido sacar la rentabilidad que quisiese Porque me he comido toda esta Bajada de hoy Sí que he podido cambiar más o menos por aquí unos cuantos SHIB a USDT Ya que han abierto el trade dentro de, de Hotbit Que no era lo que yo quería, yo quería pasármelos a Ethereum, a la rc 20 A Uniswap o directamente a Binance y hacer un intercambio y sacar un poco de beneficio Pero bueno, me he quedado ahí un poco destacado y he podido sacar al fin un poquito de beneficio Aunque aún lo tengo en Hotbit ya que hasta el viernes por la tarde Más o menos hora de España no se podrá sacar Pero nada más, quería mostraros un poquito Bueno, eh, la gráfica de Shiba Como veis ha crecido exponencialmente Ahora está haciendo una corrección bastante grande Aunque están corrigiendo bastantes altcoins E incluso Bitcoin está teniendo una bajada bastante grave Por lo que voy a esperarme un poquito con unos cuantos Shiba A ver si durante los próximos días se recupera y volver a hacer trade con él Shib durante estos últimos días que ha tenido Bueno, tanta tendencia en las redes sociales y demás Y nada, vamos a seguir con el vídeo Bueno, hago este paroncito en el vídeo Ya que ayer después de terminar todo el vídeo Editarlo, trabajar No estuve atento a las noticias Y hubo algunas noticias bastante importantes Sobre todo para Shib encima Entonces me he visto obligado a escribir eh, Hacer un paroncito en el vídeo y explicar, añadir eh, lo que voy a explicar ahora rápidamente. ¿vale? Voy a pasaros para que veáis la pantalla. Bueno, Vitalik Buterin, no sé si lo explicaré antes o después. Bueno, no sé cómo lo pondré en el vídeo. Pero, como comento en el vídeo, Vitalik Buterin es uno de los fundadores de Ethereum, a los cuales la plataforma o el proyecto de SHIB Token le quemó la mitad de los tokens SHIB en su cartera. Y este pues ayer por la mañana empezó a venderlos Bueno, él empezó a venderlos Hizo que cayera pues drásticamente el valor Hasta un 40% por lo que vimos ayer Que bueno, para mí no es tan malo Porque yo lo pillé con 6 ceros A 0,0000002 con algo Y ahora está pues con 4 ceros Me he multiplicado y sigo multiplicándome Pero pues he tenido una pérdida de valor de lo que tenía por tenerlo sacado en Hotbit sí que es verdad que ya había vendido una parte por USDT porque por la tarde se podía vender en Hotbit ya y bueno esto ha afectado a todas las shitcoins que se llaman o MM coins afectando también a Kita, a Elon es que al final si una persona tiene la mitad de una criptomoneda y empieza a venderla pues esta va a perder el valor rápidamente Luego espero que yo sigo pensando que Shiba Token, Shiba Inu, es un proyecto bastante interesante de la manera que lo han creado. Por otro lado, tenemos una noticia también un poquito ahí que deja de desear y es que Tesla ha dejado de trabajar con Bitcoin o bueno, ya no va a aceptar Bitcoin por el momento para comprar sus coches Tesla porque dicen que contamina demasiado el tema de la minería. Nada más, solo quería añadir esto para que quédese claro que... Ha pasado esto en ship, pero creo que sigue siendo interesante Aunque tenemos que ir con más cuidado y, bueno, siempre lo que he dicho Do your own research, Dior, y haz tu propia investigación Y si crees que sigue siendo y teniendo futuro este proyecto, pues adelante Y si no, pues lo dejas de lado y ya está Yo me he dejado ahí unos poquitos ship por si acaso bueno, y nada, sigo con el vídeo como lo había editado. Solo quería hacer pues ese suplemento de información que he visto que necesitaba hacerlo. Como he dicho antes, es el Dodge con Killer, o así lo llaman por lo menos. Y es que a diferencia del Dodge, que tiene una cantidad ilimitada de tokens en circulación, Shiba o el ship Token, tiene una cantidad máxima de tokens en circulación. En este caso sería un billón de tokens. ¿Qué quiere decir esto? Que a la larga va a ser un token deflacionario una vez estén en circulación y trabajando con todos los tokens este lo único que puede hacer es subir de valor cuando tenga más consistencia en el mercado mientras que Doge sí puede estar subiendo de valor durante un tiempo pero cuando vayan creándose más monedas o más tokens de Doge este va a ir siempre bajando de valor porque es inflacionario nunca va a haber un límite de esta criptomoneda lo que imita mucho a algunos gobiernos en los cuales eh, hacen una inflación de su moneda las monedas fiat las cuales, por eso mucha gente se está metiendo en las criptomonedas. Entonces, la gente que se meta en Doge sí puede sacar especular un poco con las subidas y bajadas y sacar un poco de beneficio, pero a la larga no le veo fundamentos reales para que tenga un valor en sí en el mercado de las criptomonedas. Como he dicho antes, puede ser especulativo y podemos sacar beneficio de ello. Cuando, por ejemplo, nuestro señor Elon Musk comenta sobre ella y vemos que sube de valor exponencialmente, pues sí, podemos comprar unos poquitos y sacar un poco de beneficio Pero eh, nada más que eso yo no recomiendo Doge para nada sí, Por lo tanto sí que recomiendo Shiba Y ahora vamos a ver el Shiba Token cuáles son sus fundamentos Primero de todo yo no soy un asesor financiero ni mucho menos Yo simplemente os reporto o os informo de las cosillas interesantes que voy encontrando Y vosotros hacéis vuestra propia investigación Como siempre Dior, eh, do your own research buscad por vosotros mismos, no porque yo os diga o nadie os diga eh, mete dinero en esta criptomoneda ni en ninguna, yo solo informo y si queréis pues os informáis vosotros, estudiáis el proyecto y entonces si os parece interesante es cuando tenéis que añadir dinero o no en este token. Así que vamos a seguir un poquito, Shiba Token, Shiba Token ha sido una moneda que se ha repartido total y íntegramente sin que los desarrolladores ni el equipo se quede parte del tanto por ciento de esta criptomoneda. Esta ha sido la primera criptomoneda que ha hecho esto haciendo un experimento social. Trabaja en RC20, en la red de Ethereum y próximamente va a crear su DEX, su Exchange Descentralizado, tal cual como PancakeSwap en la BSC, y demás por lo que veo que es un proyecto bastante interesante aquí tenéis un ejemplo de cómo se verá eh, la interface del shiva swap aunque no está en lanzamiento y luego os dejo aquí el link del proyecto también tenemos aquí el white paper en español que lo tradujo un miembro del grupo de telegram de shiva swap de aquí le mando saludos no me acuerdo del nombre lo siento os dejaré estos dos links igualmente en la descripción del vídeo Vale, para que no tengáis que acceder aquí Pero si queréis acceder y echarle un vistazo al post O al blog en sí eh, Lo agradecería Ya que ayudáis un poquito a que crezca y tenga visibilidad Así que vamos a seguir un poquito por Cómo se distribuyó Shiba Token Shiba Token se distribuyó en la blockchain íntegramente Como he dicho antes Sin que los desarrolladores ni nadie del equipo se sacase un tanto por cien El 50% se distribuyó en la red de Uniswap, en la plataforma de Uniswap, que es la más conocida a nivel de hoy en la red de Ethereum y el otro 50% se quemó a Vitalik Buterin, este joven ruso-canadiense que creo que prácticamente todos los que estamos en este mundo lo conoceremos que fue uno de los fundadores de Ethereum. Nada, ha sido uno de los primeros proyectos que, o el primer proyecto que ha creado o que ha distribuido su liquidez de esta manera y creo que es una manera muy interesante ya que veo que los desarrolladores no han querido sacar tajada de ello. Y como han dicho ellos, tiraron las llaves literalmente sin querer ni una amiguita de pan También tenemos otros tokens del proyecto como puede ser Leash o Bone. Leash se creó como si fuese el token de gobernanza para que sobrepasase el valor del Dogecoin. Y como veis ahora eh, el día que escribí el post ya tenía un valor de 1.400 dólares por lo que ha superado con creces. A, al Dogecoin. También habrá un límite de tokens en circulación, serán simplemente 100.000, por lo que List podrá subir bastante en valor en un futuro. Luego tenemos Bone, este será un token en el cual nos irán recompensando dentro de la plataforma de ShibaSwap y también podremos estaquear y hacer diferentes acciones dentro de la plataforma. Por último tendremos NFTs que esto aún está creándose, pero por lo que me comentan en la web oficial ya han contactado con más de 75 artistas de NFT y están en proyecto de crear esta funcionalidad y estos eh, tokens no fungibles dentro de ShibaSwap y añadirlos. Una cosilla muy interesante que también he visto dentro de ShibaSwap o Token el proyecto es Shiba Rescue, que es... ...como una asociación, organización sin ánimo de lucro... ...en la cual quieren ayudar a los perros Shiba Inu... ...que aunque sean muy bonitos, como dice aquí... ...hay muchos que están abandonados... ...o necesitan ayuda en general... ...entonces, si pinchamos en el Amazon Smile... ...en el link este que pongo aquí... ...lo que nos redirigirá es una página de Amazon... ...en la cual se compra igual que en Amazon... ...simplemente lo único que a vosotros os cobrarán lo mismo pero un tanto por cien de esa compra se destinará a esta asociación sin ánimo de lucro. Así que si estáis interesados en apoyar este proyecto, pues podéis hacerlo por ahí. También tenemos eh, dentro de Shiba Token de la web un apartado de eh, merchandising, que si pulsamos vemos aquí que tenemos pues, camisetas, sudaderas, gorras, hasta incluso accesorios para, para perros. Que bueno, eh, la verdad que el logo está... A mmm, me gusta el logo y a lo mejor yo me hago con una de estas camisetas. Ya que la verdad me ha hecho ganar un poquito de dinero este Shiba Token. Me he multiplicado por 8 o por 10, creo que estaba hoy. Y por ahora no tengo queja de este proyecto para nada, ¿vale? Ahora si queréis nos iremos a la página oficial, ¿vale? La página oficial la tengo por aquí, en la cual tenemos pues el Woof Paper, que dicen ellos, que es el White Paper, que es lo, si lo queréis leer en inglés, aquí lo tenéis, pero ya os digo, lo dejaré en la descripción del vídeo en español para que lo tengáis traducido. Aquí es donde explican lo que he comentado antes, que quemaron el 50% en la liquidez de la plataforma Uniswap y luego la, el otro 50% lo hicieron a la cartera de Vitalik Buterin. Lo hicieron dos veces, la primera quemada y la segunda, que si queréis podéis pinchar aquí para comprobar pues que sí que se hizo esa transacción, ¿vale? Nos redirige al buscador de transacciones de Etherscan. Para mí la verdad que es un buen proyecto y lo voy a seguir al dedillo para que no se me pierda nada de información y iré subiendo contenidos y veo cosillas interesantes o novedades dentro de este proyecto. Si pulsamos aquí a Buy Ship o Buy Leash, ya directamente nos redirige a Uniswap para que podamos adquirir esta criptomoneda. Bueno, he hecho un resumen en el post donde explico en español más o menos lo que explica en la página oficial y aparte pues que añadiré este vídeo dentro del post para como complementar un poco la información. Por otro lado, no tengo mucho más que añadir. Hemos hecho casi un por 40 en las últimas semanas con este token, más que ahora ha salido en casi todas las plataformas como puede ser Binance, OKEx, bueno, Hotbit. Eh, yo tengo una parte ahí eh, estacada que aún no me dejan sacar porque la hackearon, pero eh, creo que el viernes, el día 14, se podrá sacar el 14 de mayo. Así que no tengo problema, ya he podido chequear que aún siguen ahí estos tokens. Espero que os haya gustado, os haya informado correctamente. Yo siempre intento aportar la información que recojo y que me gusta. Dentro de estas plataformas y demás. Así que sin nada más que añadir. Si os ha gustado o os ha servido de ayuda el vídeo. Darle like, suscríbete y pulsar la campanita para que os avise de los nuevos vídeos. Que ayuda a dar visibilidad al canal. Y me ayuda para motivarme y subir nuevos vídeos y contenido de calidad. Un saludo y hasta luego.